El presidente de la Diputación, José Manuel Latre, ha visitado Molina de Aragón junto con el diputado de Centros Comarcales, Octavio Contreras. Eh, llegamos a un montante de 6.112.000 euros eh, y se reparte para todos los pueblos de la provincia eh, en función a sus habitantes. Eh, las obras hay un gran, un, una gran eh, abanico de posibilidades de ejecución de obras eh, que se consideren financieramente sostenibles, abarcan prácticamente todas las infraestructuras municipales, salvo mmm, pequeñas cuestiones como es el mobiliario o determinadas actuaciones en adquisición de vehículos. Para lo demás prácticamente es para todo. La subvención... Eh, que hemos hecho desde la Diputación Provincial para que haya sobras financieras de, de, sostenibles, con el superávit obtenido con la Diputación y que supone una montante de un total de 6.100.000 euros aproximadamente. Esto ha sido gracias a la buena gestión económica que se ha realizado en este último tiempo, que ha supuesto que del endeudamiento que tenía la Diputación, pues ahora mismo nos encontremos con deuda cero. Entonces es una subvención destinada a todos los pueblos de la provincia sin distinción, la única medida que ponemos es el número de empadronados o la entidad que existe. Son subvenciones que van desde 7.000 euros para los núcleos agregados hasta 35.000 euros, la que es mayor, que puede afectar a los 448 núcleos poblados de, de, de Guadalajara. Son, como he dicho, para obras financieramente sostenibles, pero que es un gran abanico, alcantarillado, eficiencia energética, pavimentación, caminos, edificios, patrimonio, parques infantiles, etcétera, Y que el plazo para poder presentar las solicitudes finaliza el 21 de enero que se puede, las obras se pueden realizar hasta el día 31 de octubre y que desde la Diputación pues vamos a agilizar todas las gestiones, se han incorporado unos documentos sencillos de, de rellenar y que esperamos que todos los ayuntamientos de la provincia pues puedan solicitar estas ayudas.